Estoy en Mai. me vine para acá porque la Valentina está trabajando de doctora y estoy a punto de salir por primera vez en bicicleta desde que me caí oh. oh, Ya, yeah. no quiero ver más ese video. Ese video ustedes lo van a ver mañana Yo hoy día me voy a juntar con un nuevo amigo de Mai que se llama Alejandro y vamos a ir a dar una vuelta en la snap, en la pobre snap Tengo las rodillas hinchadas, pero... Ya puedo pedalear y la debería sanar mucho más rápido de lo que pensé que iban a sanar, así que. Contento. ¿Esto para dónde va, hermano? Ay, oh, ya se van caí <risa> Esto no es lo que yo considero algo piola. Pero se tiene que poder hacer. Uh. ¡What! wow, ¡Casi me he tos chico! <risa> ya, relájate ¡Ja, <risa> qué pasó, señor? Me problema la rueda trasera ¿Venís pinchado? No, tengo que echarle aire y no tenía un pie en la casa ¿Y tú venís saliendo de qué lesión? Me fracturé el Alux Primera luz izquierda, del dedo gordo. ¿Cómo te dicen Alejandro, vale? Uh. Handy. ¿Hay cachado esto, va? No. Ah, oh, bueno, es lo máximo, mira. ¿Y es con imán? Es un imán. Oye, qué bonito, buen. Cuando estuvimos arriba con la, ¿vale? Dime unos troncos nativos, así, árboles gigantes. ¿De cuánto es ese drop? 170. <risa> Pero dale tranquilo, buen. Ya. No me voy. No, no, bueno, no. <risa> ¿Estamos los dos malos? Estamos los dos bien malos man. Hay que cuidar el cuerpo Minigap Oh no veo nada oh. Sí, Me di cuenta <risas> Qué lindo, weón. ¡Wow! No veo lo que estoy andando. ¡Oh, ya no veo nada! <risas> oh, Se pasó el polvo. Con tranquilidad.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 <risa> Filete, que es el polvo. Oh, qué rico andar un rato. Man. No sé lo contento que estoy. Oh, está como con tierra de hojas. ¿eh? Filete, ¿Qué modelo es esa? la Epic. Epic. me acuerdo de esa bicicleta cuando recién salió. Yo la vi y dije qué weá, el choque está al costado. <risa> uh. Oh, ¡Qué telo! ¡no oh, polvo! El Candy! ¡Loco de mierda! Bueno, como ya hay pajo. A eso. Mío, pasando. Y lo vi por la. ¿Sí? Con la patamala. Sí, oh. Me dijo, eso no es pedalear, man. <risas> eh, mi amor, me va a pedalear con los chiquillos Tenemos conceptos distintos <risa> Pasáis volando entre medio estos palos oh, Está bueno, está rica la entrada wow. Démosle un poquito de tiempo Polvo ramas, oh rodillas, uh. polvo se pasó, oh, rodillas, para qué las quiero. No, se estaba hinchada. Sí, sí. Creo que por hoy día vamos a ir a descansar, weón. Para no hacer una vuelta a piola no estuvo tan piola. Estuvo rico. Bro. Tenía unas ganas acumuladas de andar. Creo que... ¿De aquí abajo? Oh. ¿Para la derecha o izquierda? Derecha. ¿Para la derecha? Oh. El golpe fue lo que me... Si sí, vos bueno, me dolía todo, me dolía todo todo todo todo, todo. La torre ya hinchada acá acá, tenía... acá tuve un moretón automático Se me hinchó un huevo acá Si fue golpe, fue azote, oh, así <risa> me en las piedras. <risa> <risa> Es como la revancha ¿Se puede hacer esa weá? <risa> ¡Mierda, mierda! ¡Oh, casi me voy al agua! ¡De nuevo! Primera salida después del accidente de la barba. El golpe en la rollilla y en todo el cuerpo fue bastante fuerte. Así que me falta. Esto fue más que nada un video de accidentado arriba de la bicicleta. Así que no tengo mucho más que decir sobre eso. Y nos vemos en el cerro.